Comenzamos un nuevo módulo en el que se van a ver los gestores SciUlike y Docear. Vamos a comenzar con SciUlike que, como ya hemos dicho en la introducción, es un gestor de referencias sociales. En esta unidad vamos a ver las características y la interfaz. La principal función de un gestor de referencias sociales es difundir y compartir información. En eh, eh, SciUlike lo que vamos a hacer es localizar referencias, guardarlas en nuestra biblioteca, si queremos etiquetarlas y compartir referencias. Nos permite say you like almacenar referencias en nuestra biblioteca, como hemos dicho, organizar, compartir, recomendar. Al incorporar las referencias, lógicamente como cualquier gestor, extrae los metadatos. Este gestor fue creado en 2006 por un investigador de la Universidad de Manchester. Para capturar referencias de Internet, lo hace con un marcador, en el caso de, por ejemplo, Mozilla Firefox, o favorito en el caso de Internet Explorer. Posteriormente, una vez que se han incorporado, el investigador clasifica las referencias etiquetándolas. Para comenzar a trabajar, este gestor es en abierto, nos podemos unir, y crearnos un perfil. Es en abierto, aunque tiene una versión que le llaman Gold con, eh, de pago, con, con más aplicaciones. Se nos presentan dos interfaz diferentes, o dos perfiles, uno público y uno privado. En el público, lo que vamos a poder ver, lo, como veíamos en Mendeley, en la web de Mendeley, los documentos más populares, los últimos incorporados a la biblioteca, podemos recomendar a un amigo una referencia, podemos desde aquí ponernos el marcador o favorito, podemos revisar los grupos que hay o buscar un determinado grupo y también podemos hacer esa misma operación con títulos de revista. Y en el perfil privado tenemos nuestra biblioteca en la que vamos incorporando las referencias, podemos hacer búsquedas en ella por autores y, y etiquetas, podemos incorporar, postear, llama post URL, un, una URL en la que se va a incorporar nuestro artículo o lo podemos hacer manualmente. Y también podemos importar o exportar referencias. Esto lo vamos a ver eh, más adelante. También tenemos mm, nuestro perfil que podemos, pode, eh, debemos rellenarlo y también podemos eh, en setting modificarlo. Y también tenemos los grupos a los que nos hayamos unido desde el perfil público. Vamos a ver cómo sería. También tenemos el Watchlist, que es una lista eh, de referencias a las que... una especie de RSS... Vamos a ir a, a la Home. Lo que nos aparece en, en, en primer lugar es la actividad de esta cuenta. Mensajes que haya los últimos documentos incorporados a la biblioteca, los grupos a los que se pertenece, los documentos más populares y vamos a ir viendo el perfil público. La Home ya la hemos visto, los documentos más populares, los últimos incorporados a, a la base de datos de Like. El, eh, bueno, recomendar a un amigo y bajarnos el, el marcador favorito que en esta cuenta ya está hecho lo tenemos aquí podemos revisar grupos o buscar grupos en una caja si pinchamos en uno de ellos que nos interese desde aquí podíamos unirnos y desde el perfil público tendríamos aquí los grupos a los que nos hemos unido. Ahora lo veremos. También podemos hacer esa misma búsqueda por revistas y por campos de interés. Aquí tenemos la, la opción de el -Lite de pago y, y la información. En el perfil privado tenemos nuestra biblioteca, los documentos más leídos, la posibilidad de buscar autores y etiquetas, publicar una URL y lo podemos hacer también manualmente, esto lo vamos a ver más adelante. La opción de exportar e importar en, un en una serie de, de, de formatos de archivo que aquí nos da. Podemos también sincronizar nuestra biblioteca con Delicious, que es otro gestor, de marcador de referencias sociales. Aquí tenemos nuestro perfil, la posibilidad de modificarlo. También podemos tener aquí nuestras publicaciones, los grupos a los que nos hemos unido desde el perfil público. La watch list. Bueno, pues aquí acaba esta unidad. En las próximas vamos a ver cómo se realizan eh, las operaciones de, sobre todo, de unirnos a grupos e importar y, y publicar mm, referencias en Sayulaik.